Y que de nuevo chicos ya acabó la tan ansiada espera, la verdad ya acabó la espera para este tan deseado deck, tan este hermoso Structure Deck que eh, pues ya salió el día de ayer. Se trata del Structure Deck de Soul Burner, la verdad este Structure tiene el potencial para volver un deck tan basura como era el Salaman Great a un deck extremadamente competitivo y que seguramente se va a ver mucho en el formato. Además de eso trae reimpresiones bastante buenas Y una reimpresión bastante esperada por muchos Que es Ash Blossom como un sota y asegurada en su Structure Deck Así que aquellos que decían que Konami vende humo O que Konami es una excepción Pues ya les cumplieron el capricho Ya tenemos la hand trap más usada del formato Entonces ya no hay excusa Ya pueden conseguir su tercia de Ash Blossom sin problema alguno No olviden que si ustedes quieren comprar Tercia de estructura de este deck, pueden hacerlo en la tienda de Bar City Cualcos, O si quieren comprar unidad eh, de nada más una estructura, pueden hacerlo también sin problemas Entonces manejan envíos a toda la República Mexicana, manejan Mercado de Envíos Que es envíos a través de Mercado Libre y su compra está segura Entonces eh, la verdad recomiendo mucho que lo hagan si ustedes lo desean Entonces sin nada más que agregar vamos a empezar con este hermoso unboxing de Structure Deck Primero que nada tenemos aquí el playmat de papel que pues ya es tradición de Konami meter en absolutamente todos los structures que saca. La verdad eh, ojalá los pudiera sacar de otro material porque de papel eh, llega a hartar y no se ve tan bien que digamos. Pero bueno vamos a dejarlo por ahí en este momento. Ahora en cuanto al deck aquí lo tenemos ya abierto la verdad está muy muy bueno eh, en general el deck. Sin este structure, la verdad, el Salaman Great sería basura, pero pues, eh, este structure viene a cambiar absolutamente las cosas Primero tenemos un Salaman Great Head Leo con arte alternativo, ya había salido, no me acuerdo de la rareza, me parece que era rara o común El chiste es que no valía nada, pero ahora esta rareza, bueno, esta rareza trae una... Un arte alternativo bastante bonito a decir verdad Me gusta mucho y se ve muy bien en Ultra Así que pues eh, nada más Ahora tenemos aquí a este hermoso, hermosísimo sujeto De el Structure que es eh, Salaman Great Mirage Stallion La verdad este sujeto viene a cambiar absolutamente todo el formato Al menos... Por los Salaman Grace. la verdad está muy bueno. Se hace con dos monstruos de nivel 3. Es bastante genérico, pero a su mayor provecho, obviamente, lo saca este arquetipo. Puedes desacoplar un material de esa carta. Invoca de manera especial un monstruo Salaman Great de tu deck en posición de defensa. Y también por el resto del turno, no puedes activar efectos de monstruos que no sean de fuego. Si esta carta invocada por Exit es mandar al cementerio eh, como material para la invocación Link de un monstruo Salaman Great, podemos seleccionar un monstruo en el cementerio y regresarlo a nuestra mano. La verdad, eso está bastante bien. Nos recupera, perdón, un monstruo en el campo y regresarlo a la mano no nos recupera nada, pero eh, hace básicamente compulsorio al oponente. Eso está muy chido y de verdad está bastante, bastante bueno. Ahora tenemos aquí al otro monstruo que viene a revolucionar esto, que es Salaman Great. Valelinix lin, vale Valelinix Valelinix Quiero pensar que se, eh, que, que se dice así La verdad este monstruo es bastante bueno Se hace únicamente con un monstruo Salaman, eh, Un monstruo Cybers de nivel 4 menor Perdonen Y la verdad está bastante bueno Para el Salaman Great obviamente Si esta carta es invocada por Link Podemos añadir un santuario Salaman Great De nuestro deck a la mano Que es el campo que permite utilizar Nada más un monstruo Link o material completo Si es el mismo nombre bla bla bla eh, Si un monstruo Salaman Great Perdón, si una carta de Salaman Grace fuera a ser destruida por batalla o efecto, podemos desterrar esta carta del cementerio en su lugar. La verdad es muy fácil de sacar, es el primer monstruo que vas a bajar. Vas a añadir el campo que te permite hacer todas las jugadas y eso está bastante, bastante bueno a decir, ¿verdad? Así que este sujeto, una, una chulada de verdad. Tenemos también a Gacela, el otro, otro monstruo bastante bueno del Salaman ¿Qué les, ¿Qué les puedo decir, la verdad? En general el Salaman Great tiene un boost increíble con el soporte que viene en este Structure Deck. Nadie lo esperaba y esto es lo que hace un buen soporte o un buen Structure para tu arquetipo favorito. Lo puede volver meta en un instante porque el Salaman Great antes de esto era simplemente basura. Si un monstruo Salaman Great es mandado a tu cementerio, eh, podemos invocar esta carta de manera especial de nuestra mano. Si esta carta es invocada de manera normal o especial, podemos eh, mandar... De nuestro deck al cementerio Un monstruo great Ahora eso está bastante chido Los Salamangreit sin boca del cementerio Lo aprovechan excelente Entonces esta cosa simplemente es maravillosa Tenemos también a Great Spinny si, esta, si controlamos otro monstruo Great, Podemos descartar esta carta Y seleccionar un monstruo en el campo Para que gane 500 de ataque hasta el fin del turno eh, Si controlamos Si ¿sí? controlamos si controlamos un monstruo de Salaman Great, que no sea Spinny y esta carta está en el cementerio, podemos invocarla de manera especial, pero se destierra cuando deja el campo. Entonces está bastante chido, a decir verdad. Es muy bueno, entonces eh, se manda gratis al cementerio y se invoca gratis, por así decirlo. Así que, eh, pues, nada más. Tenemos una magia buscadora para los Salaman Great De verdad, muchos arquetipos morirían por tener eh, magias buscadoras así de buenas vamos a activar nuestros efectos, añadimos de nuestro deck a la mano un monstruo Salaman Great O seleccionamos un monstruo Salaman Great Link eh, Que fue invocado usando un monstruo con el mismo nombre como material Y es inafectado por efectos de monstruos por el resto de este turno La verdad, los hace... Bastante, bastante difíciles de pasar eh, Los protege bastante bien Y además de eso es un buscador y magia rápida Entonces, la verdad, muy, muy bueno Y mis felicitaciones para el chef Ahora tenemos... Por último, las dos últimas fue, perdón, la última foil del deck que es Salaman Great Roar, la verdad una carta muy buena cuando es activada una magia, trampa o efecto monstruo, eh, mientras controlamos un monstruo Link Salaman Great, negamos la activación y destruimos la carta, mientras esta carta está en el cementerio, si un monstruo Salaman Great es invocado eh, por Link a nuestro campo utilizando un monstruo con el mismo nombre como material, podemos colocar esta carta del cementerio pero se destierra cuando deja el campo entonces la verdad está muy chulo eh, es una counter que podemos usar dos veces entonces potencialmente si jugamos tres tenemos seis counters en el deck por así decirlo la verdad está muy bien entonces eh, de verdad que chulada y se pone muy rápido en el campo tenemos a la margarita raccoon si eh, sí. Sí, cuando nuestro Salaman es seleccionado por un ataque de monstruo Realmente ese no es, no es muy útil que digamos Así que no hablar mucho No, va, no voy a hablar mucho de él eh, tenemos a la Salaman Great Mole Mismo caso, se los voy a dejar en, en la pantalla Para que ustedes puedan leer el efecto el tiempo suficiente Ya saben, pónganle pausa Y prosigan con el video Tenemos a Foul también, mismo caso Creo que no lo voy a jugar, al menos Eso es lo que tengo entendido hasta ahorita Bit, Bit Bison Es un monstruo bastante interesante Pero realmente el deck Salaman Great Como tal, eh, de manera competitiva Y óptima, no lo lleva, al menos No que tenga entendido, entonces Eh... Pues ya saben. La verdad está muy bien el ex Alamangreed Mir. Y ahora estos Alamangreed ya habían salido, si no me equivoco. Entonces tenemos a Mir, que pues la verdad aún no está bien. Creo que se invoca cuando es añadido. Tenemos a Foxy, que este sujeto creo que va a 3. Tenemos a, eh, a Falco, que la verdad no está tan mal. Tenemos a Jack Jaguar, por supuesto. También ya había salido. Tenemos a Wolfie. Y también tenemos a eh, Parro que es pues Una guacamaya ahí bien bonita Que pues me la voy a quedar únicamente porque es un pájaro Entonces nada más También tenemos a Foxer que esto se me hace una tontería Porque vino común en Savage Strike y una, dos, una o dos semanas después la volvieron a sacar Entonces se me hizo medio tonto Pero bueno, ya sabrá Konami Tenemos a partir de aquí las reprints este, solicitadas Tenemos Trucking, Agnima Suit, The Vanisher Una reprint que pues no estaba tan pedida Pero está chido que se haya reimpreso ¿no? Eh, la verdad está bastante, bastante bien Creo que nada más había rareza ultra Entonces sí, tenemos un Kaiju Tenemos a Dogoran Que siempre los Kaiju son bienvenidos sus reprints tenemos Flamble, Flamble Fire Dog que realmente pues eh, ya no se usa en el formato. Fencing Fire Ferret, que este sujeto puede tener un poquito de potencial, pero depende mucho eh, de los decks. Tenemos Infierno, que realmente es una carta un poquito vieja, si no me equivoco. Eh, tenemos Red Resonator, que es una carta bastante bastante buena. Eh, tenemos también a Volcanic Shell Dos Volcanic Shell que pues está bastante chido y esto está raro porque por lo que veo no hay Ash. ¿Qué está pasando? Se cancela amigos, si sí había Ash, por ahí me la comí, se pegó una carta, no me di cuenta, pero pues ya me había dado un mini infarto, me quedé así, ¡ah qué pedo! Mi... Qué suerte la mía para que no viniera Ash en mi instructor. Pero sí, si viene Ash, probablemente la reprint más esperada del deck. La verdad, una chulada de Hand Trap. Y está chido que ya al fin esté para el pueblo, como dicen por ahí, ¿verdad? Por último, en los monstruos tenemos eh, Format Skipper, que realmente no lo vamos a utilizar. Así que vamos a quitarlo nada más. Tenemos también Salaman Great Claw. Una magia equipo, no estoy seguro si se va a usar, pero ya saben que yo se las voy a dejar en pantalla para agilizar un poquito el video y no tardarme tanto en explicar cada efecto Ahora el campo, este este campo sí tiene que ir a uno al menos y eh, a uno es sugerido porque pues lo buscas muy fácil, siempre lo vas a tener en mano, siempre vas a invocar un cybers Así que eh, pues sí siempre vas a tener esta cosa y a uno está perfecto a decir verdad, si quieren estar seguros pues métanle el otro tenemos Will of the Salaman Great, esta carta la verdad tiene que ir a 3 Durante nuestra main phase podemos invocar de manera especial un monstruo Salaman Great de nuestra mano o cementerio Podemos mandar esta carta eh, del campo al cementerio y seleccionar un monstruo Link Salaman Great en nuestro cementerio Que fue invocado eh, utilizando un monstruo Link con el mismo nombre y invocamos de manera especial Monstruo Salaman Great en posición eh, de defensa de nuestra mano o de nuestro cementerio. Igual al número de... de ah, perdón, igual al, al rating link que tiene ese monstruo que seleccionamos. Así que eh, eso está bastante, bastante chido. También tenemos eh, Monster Reincarnation que realmente no la vamos a utilizar mucho. Tenemos Circle of the Fire Kings que es una carta un poquito vieja pero... Eh, de todas formas está bastante cool esa reprint Tenemos Transmodify, una carta que ya casi no se usa Pero en su momento hubiera estado chingona la reprint Pero bueno, tenemos link Bound Que es una magia rápida para los Link Que realmente no creo que utilicemos tampoco Magic Planter, que ya se había reimpreso y antes era muy escasa de ver Pero en este momento pues recibe otra reimpresión Y eh, ya es un poquito más fácil acceder a ella Tenemos Salaman Great Rage Que la verdad está bastante, bastante buena esta carta eh, mandamos un monstruo Salamangrate de, de nuestra mano o campo boca arriba al cementerio Y seleccionamos una carta en el campo y la destruimos Esto junto con la counter genera un control bastante fuerte sobre el oponente Así que eso está bastante chido El otro efecto es que seleccionamos un monstruo Link Salamangrate que controlemos Y fue, fue invocado por Link utilizando un monstruo con el mismo nombre como material Y... Eh, destruimos cartas que controlen nuestro oponente Igual al Link Rating de ese monstruo Entonces esto es simplemente destrucción, destrucción, destrucción Y junto con la counter es una cosa fenomenal Tenemos Salaman Great Gift Que eh, básicamente nos hace robar una carta mandarnos un Salaman Great de nuestra mano al cementerio Así que eh, pues pueden jugarse, sí Pero no creo que se vaya a utilizar Ya las trampas no son tan chidas Pero estas, las dos la Counter y la primera que les enseñé, la verdad Chuladas de trampas eh, Transmigration Prophecy que realmente... Eh, nada que ver and Roar Que ya tiene varias reimpresiones eh, Tenemos Break of Trap Hole Que es eh, la Trap Hole para los Link Tenemos Backfire Y también tenemos por último Una de las mejores reprints del deck también Ghost and Match Que se usa en varios decks Como Main Deck Y también como Side Deck Así que eso está bastante bien Tenemos la reimpresión original de el arte de, de Salaman Great Hate, Hit Leo Así que esto no está tan mal Tenemos por último eh, Flame Administrator Y tenemos a la eh, Duelittle Chimera Que pues realmente no lo usamos mucho Eso es todo la verdad El estructurado está bastante chido Se los recomiendo de verdad Se los recomiendo ampliamente No olviden que pueden comprar su tercio de Structures O pueden comprar Eh... Bueno, pues una Structure nada más O lo que ustedes quieran, pueden comprarlo en la tienda de Battle City 4 eh, eh, Hacen envíos a toda la República Mexicana 100% confiables, manejan mercado, mercado envíos y mercado libre Así que eso está bastante chido Entonces, eso ha sido todo Espero que os haya gustado mucho el video Comentarios, dudas o sugerencias Pueden dejarlo en la cajita de comentarios de abajo No olviden suscribirse, dar like a la página de Facebook Y unirse al Discord oficial del canal Yo soy Alberto, de el Rincón del Ruelista Y los estaré viendo en el siguiente video